Una mujer de 47 años de edad se quitó la vida ahorcándose en el baño de su vivienda ubicada en el sector Villa Deportiva del municipio de Pimentel. La víctima respondía al nombre de Raquel Salomón Reyes, el esposo de la afinada Richard Mosquea, narra lo acontecido. ella le había dado una trombosis, una entonces un en comienzo de trombosis. Entonces la médico, se pues mejorando, ya. Estaba como un poco depresiva, pero nosotros siempre detrás de ella, detrás de ella, no la no, jugábamos. No, no. Y anoche, yo me acuerdo, ella se acuerda primero primera y luego me acuerdo. La Cuando ella se levanta para ir para el baño, porque ella caminaba bien, y no yo me quedé un poquito dormido. Una de la hijas mías que se levanta al baño me la encontró, me la encontró ya acordado, así. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joan Cordero.